Creo que después de un año y medio de uso, se ponen ahora cosas buenas y malas de ese teclado, el cual es un BCG Pulsar. La verdad es que es bastante económico por todo lo que ofrece, y además de que se encuentra casi toda Latinoamérica. Mi novia me lo regaló y le costó 100 mil pesos colombianos, que a día de hoy son 23 dólares americanos. E incluso el mercado libre está a 25 dólares, lo que considero que es un buen precio para todo lo que ofrece. Y es que aquí les video vamos a hablar directamente de las cosas malas y cosas buenas que tiene este teclado. Solamente hay una cosa que en realidad no me gustó, y es que tiene un desgaste súper alto de las teclas. Y es que nomás a los dos meses de uso recuerdo bastante bien que estaban tan desgastadas que perdieron el color y se volvieron transparentes, cosa que estéticamente pues, no se ve bien. Pero pues un funcionamiento seguía normal. Eso en realidad es una cosa que no me gusta bastante este teclado, pero pues por la cantidad de cosas que sí me gustan, yo creo que sí vale totalmente la pena y es que una cosa que me gustó bastante por su precio es que tiene una gran personalización del RGB y es que tiene más de 5 modos en el cual uno de ellos tú puedes poner el orden de color que tú quieras cosa que se mueve muy poco en teclados de este precio y también de estas características también el tamaño me encanta, no sé ustedes pero a mí me gustan mucho los teclados que son un 80% ya que hacen más pequeños pero va a tener mucho más espacio poder mover mi mouse más libremente en mi mousepad estéticamente hablando es bastante lindo ya que es elegante y también minimalista y además de que tiene un RGB bastante limpio. Tres características que me han gustado bastante es que tiene un cable enmayado lo cual asegura una mayor durabilidad del cable, ya que no se desgasta y tampoco se da dañar Trae también un puerto de recuerdo en oro, que asegura además una mayor durabilidad. Aquí están las características principales de este teclado. Y es que sus teclas tienen alrededor de 100 millones de pulsaciones de vida, lo cual se asemeja bastante a un teclado mecánico. Es un formato 80%. Si es recomendable o no, yo ya que depende. Pues que todo por el precio, Si es por el precio, sí, bastante bueno el teclado. Pero si cuentas uno inferior a los 25 dólares y mejor que este, pues ve por el otro. Pero si no tienes más presupuesto es este teclado perfecto para ti y es que lo más fuerte de teclado es que el desgaste de las teclas se asemeja a un teclado genérico que son exactamente igual que las teclas se vuelven transparentes con el tiempo y aunque pregunté qué vendían las teclas en bsg me dijeron que no una cosa que es bastante lamentable pero bueno no podemos pedir más por 25 dólares la verdad es que mi clasificación de 1 a 5 es de 4 estrellas bastante bueno este teclado y antes de irte no te olvides de suscribirte darle like al video, si te gustó y comentar cuál es el teclado por menos de 30 dólares que tú recomendarías y te espero en mi próximo video. vídeo